Presencia de Dios Por un rumbo desconocido Como un errante Caminaba con dolor En un mundo lleno de olvido Me sumergí en la tristeza Y dolor Y la angustia que yo Señor, y te digo que a mi vida le hace falta mi Dios Por buscar otros caminos te dejé, dejándote en el olvido y para Y que he vuelto vengo a arrepentir Falta mi Dios por buscar otros caminos de